Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía. A continuación, nuestros titulares. Bienvenidos. Joven de 19 años de edad perdió la vida cuando recibió una descarga eléctrica mientras estaba trabajando con su padre. Mucha atención que el Ejército Nacional dio a conocer la desarticulación de una banda denominada Los del Bagre o Los del Centro, dedicados al hurto en el corregimiento del centro. En minutos, más detalles. Más de 600 kilos de marihuana tipo Creepy fueron incautados cuando eran transportados en un camión. Bajo la modalidad de ocultamiento, el conductor fue capturado. Y en enlace con la comunidad conoceremos en esta oportunidad la historia de una madre cabeza de familia. Ya es Jessica Ávila. Vamos a conocer todas las necesidades de esta mujer. En los deportes, conozca cómo desde casa puede realizar ejercicios con la asesoría del entrenador Lam Henry. Alianza Petrolera está lista para enfrentar a millonarios en la última fecha de la clasificación de la liga Betplay. Avanza en un 70% las obras de adecuación de la cancha de fútbol del barrio La Esperanza. Y al cierre, Ronald Chinchilla Vélez, comunicador y divulgador de la astronomía, hace la invitación a la comunidad para disfrutar del eclipse lunar del próximo domingo.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 Como Braulio Orlando Morales, de 19 años de edad, fue identificado el joven que en horas de la mañana de este viernes se encontraba en labores con su padre en el barrio La Floresta, cuando recibió una descarga eléctrica que provocó que su cuerpo cayera tendido al piso del inmueble donde estaba trabajando. El joven perdió la vida de inmediato. Comunidad del sector narró lo sucedido. Eso fue como a las 10 y 26, que sucedió los hechos, eh, el muchacho estaba trabajando en la parte de arriba, comentan los vecinos que estaban colocando la acecha en la parte para colocar el, el techo, ya el entechado, y lamentablemente quedó el otro ocultado ahí en el cable porque sacaron mucho la varilla, el muchacho estaba trabajando con el papá. El señor trató de hacer lo más posible para quitarlo del, del, del, del, de la varilla Pero no tuvo éxito y el muchacho quedó electrocutado en la pesca y, lamentablemente pues el muchacho falleció, tenía 20 años Según información de testigos, el joven no era conocido en la zona Mientras se encontraba trabajando con su papá Al parecer tocó una varilla cuando recibió la descarga eléctrica Un joven, no sé cómo se llamaba ni nada, vino a trabajar con el papá ...de 19 años y esa varilla que ve usted allá de hierro... ...él como que la tocó, no sé qué fue... ...y le dio el corrientazo, tocó la cuerda de alta tensión... ...e inmediatamente lo mató... ...un señor fue el que dijo... ...dijo mire, el papá lo trajo ya a trabajar y mire lo que pasó... Al lugar llegaron unidades de la SIJÍN de la Policía Nacional... ...para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar la investigación de este hecho... La comunidad del sector estaba asombrada por lo que había ocurrido. El Ejército reportó la captura de integrantes de la banda delincuencial denominada Los Bagres, dedicados al hurto en el corregimiento El Centro. Nuestra periodista, Yajaira Porras, tiene más detalles. Adelante, Yajaira. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en el Departamento de Policía del Magdalena Medio, en donde hace unos minutos el comandante de la Quinta Brigada, el coronel Siervo Tulio Roa, dio a conocer la captura de cinco integrantes de la banda denominada Los del Bagre o Los del Centro, quienes se dedicaban al hurto en el corregimiento El Centro. Dio a conocer cómo se dieron estas capturas. Y también dio a conocer la judicialización de dos personas más, quienes ya estaban en centro carcelario. Hoy estamos reportando la captura de cinco integrantes de la banda delincuencial organizada, los del Bagre, entre ellos alias Bagre y alias Carmelo. Estos sujetos tienen denuncias, más de 30 denuncias por hurto agravado y se les imputa también el delito de concierto para delinquir. Estos sujetos están amedrentando a la población civil y en general a los trabajadores del sector productivo petrolero en los campos Cira Infantas, en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja Santander. El coronel de la quinta brigada del ejército nacional dio a conocer que estas personas operaban en el corregimiento del centro hurtando a empresas contratistas y amedrentando a empleados de las mismas, también dio a conocer que afectaban la productividad de este campo Petrolero, y también dio a conocer que dentro de los capturados estaba Carmelo y alias Bagre. Estas personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado. Básicamente se dedicaban al hurto agravado al sector de las empresas productivas petroleras, afectando directamente al activo estratégico más importante de la nación y también amenazaban al personal de trabajadores eh, para que no los denunciaran o para que no evitaran estos, estos hurtos agravados allá. Esta autoridad del Ejército Nacional aseguró que el material probatorio está en investigación y también está en investigación si otras personas están vinculadas a esta banda delincuencial. Esto es un seguimiento y una, una investigación que se viene realizando con la Policía Nacional y con la Fiscalía General de la Nación, eh, esos elementos eh, materiales probatorios, pues los tiene Fiscalía en su poder y hacen parte de la investigación. Por último, el comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional dio a conocer que se investiga también si estas personas estarían involucradas en los atentados, a las afectaciones de infraestructura petrolera en el corregimiento El Centro. Esto es todo por el momento, compañeros, desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio, con la cámara de Osmar cetuaín informó para Enlace Noticias, Yajaira por. Gracias, Yajaira, por su información. Y en otras noticias, más de 600 kilos de marihuana tipo creepy fueron incautados cuando eran transportados en un camión bajo la modalidad de ocultamiento. El conductor fue capturado. 640 kilos de marihuana tipo creepy fueron incautados por uniformados de la seccional de tránsito y transporte del departamento de policía de Magdalena Medio cuando eran transportados en un camión bajo la modalidad de ocultamiento caleta doble fondo. En una nueva acción implacable contra el narcotráfico, la Policía Nacional, mediante la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio, logra la incautación de 1.200 80 paquetes de marihuana tipo creepy con un peso aproximado de 640 kilos, los cuales eran transportados en un vehículo tipo turbo furgón bajo la modalidad de caleta doble fondo. El caso se registra en la vía Río Ermitaño la Lizama, en el sector de San Pedro de La Paz, donde los mediante la actividad de registro, control y análisis, hacen la señal de pare al vehículo que cubría la ruta Bogotá-Valledupar, y al realizar la entrevista al conductor, quien tiene una actitud nerviosa, proceden a realizar la inspección del furgón en el cual hallan la caleta, el cargamento de marihuana. En la vía Lizama se logró este resultado. El hombre que conducía el vehículo tipo furgón fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes. policial se logra la captura del conductor del vehículo, quien fue presentado ante autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación y porte de superfacientes. Con ese contundente golpe al narcotráfico se logra sacar de las calles cerca de mil dosis que iban a ser comercializadas en el exterior, avaluadas aproximadamente en 700 millones de pesos. El hombre capturado espera la decisión de un juez de la República para definir su situación jurídica. La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar este tipo de hechos para continuar evitando que se comercialicen miles de dosis de estupefacientes. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.crom.com.co Buscan a hombre desaparecido tras avalancha en el municipio del Carmen de Chucurí, en Santander. La comunidad del Carmen de Chucurí, Santander, buscan al señor Luis Eduardo Figueroa, quien desapareció tras ser, al parecer, arrastrado por la creciente de un río en esta zona rural de este municipio. Su hijo narra que la vivienda desapareció tras este hecho de la naturaleza. Ah. Eh, sí, mi padre vivía acá y, y esto bajó la avalancha y se lo llevó, está desaparecido. pues A la persona que de pronto tenga el gusto de colaborarnos con la búsqueda, pues bienvenidos. Y que te veras gracias a todos los que están apoyando esta causa, esta labor. El nombre de mi papá es Luis Eduardo Figueroa. Luis Eduardo Figueroa. Entonces, ya saben, él fue el hombre desaparecido que en este momento, en la noche de anoche, fue trasladada a su casa por agua, por volcán, por escombros, por árboles. La avalancha se registró la noche de este miércoles afectando a varias fincas y veredas que quedaron incomunicadas. Organismos de socorro y autoridades trabajan para encontrar a este hombre. Por eso piden la ayuda para que quienes puedan se vinculen para poderlo encontrar. Desde la vereda Los Laureles, en el centro, nos saluda la periodista Eileen Vázquez para conocer la historia y las necesidades de una madre cabeza de familia. Adelante Eileen. Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio a todos los que actualmente se conectan con Enlace Noticias. El equipo de Enlace con la comunidad se trasladó hasta el barrio Laureles a conocer la historia de una madre cabeza de familia que necesita el apoyo de todos los barranqueños desde el corregimiento del centro. Veamos esa historia. Me encuentro sin trabajo, eh, he trabajado con IPS pero en estos momentos no, no tengo empleo y estamos pasando pues por una situación difícil tanto como mi marido como mi hija y mi persona eh, necesito es como buscar la forma de, de salir adelante de conseguir un trabajo en el cual pueda pagar las cosas porque me he atrasado en arriendo, en servicios, en cuanto a la comida, yo mientras que tenga trabajo soy muy responsable, pero hay personas que uno comprende que viven también de su arriendo, de sus cosas, y pues yo lo que busco es que de pronto las personas que se puedan solidarizar conmigo. Yo esta mujer de 26 años actualmente no cuenta con absolutamente nada en su vivienda, apenas tiene una sábana y ni siquiera tiene una almohada para poder recostarse junto a su hija que apenas tiene 6 años de edad. Ahorita en cuanto a mercado no tengo nada, eh, de pronto cosas de, la, de casa, las, hay muchas personas que no utilizan cosas en la casa, yo se las recibo a las personas que, que de pronto les sobran en la casa y lo, como le digo doctora, de dos meses de arriendo. Eh, servicios y lo más importante para mí yo creo que es conseguir un empleo para mí y tanto como para el padre de mi hija, que yo sé que con eso nosotros ya vamos a salir adelante y la vida de nosotros va a cambiar. Mi número de teléfono es 317-080-8297. Ese es mi número con el que se pueden comunicar, yo cuido pacientes en casa o, con o en clínica o de pronto si hay un trabajo en un restaurante, en lo que sea, yo me le mido a lo que sea, desde que sea honradamente, yo lo hago, lo mismo para él. Él es conductor y también se le mide a lo que él necesite, o sea, lo que sea el trabajo de hombre. Televidentes, y como lo pueden ver en pantalla, esta mujer no tiene utensilios, no tiene alimentos dignos para darle a su hija y a su esposo, que este hombre también se encuentra desempleado. Ellos dos piden el apoyo de los barranqueños. Cualquier trabajo o cualquier regalo que le puedan brindar a esta mujer sería de gran ayuda para ella, ya que no cuenta con ningún utensilio ni siquiera para cocinar dignamente. Esa es la invitación que hace enlace con la comunidad para que conozcan la historia de esta mujer, aquí dejemos el número telefónico habilitado para ese barranqueño que se quiera solidarizar con esta mujer, lo pueda hacer a través de este número telefónico sigan con más en estudio, este fue un reporte desde el corregimiento del centro desde el barrio Laureles para enlace noticias, sigan con más en estudio, muy buenas tardes en Enlace Noticias estamos más cerca de ti y del lado de la gente, somos el enlace con la comunidad y estaremos en los diferentes barrios, comunas, escuchando las necesidades, las denuncias y también resaltando las buenas historias de nuestros ciudadanos en el distrito de Barranca Bermeja. Esa problemática nos viene afectando. Estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar. Escríbanos por medio de vía WhatsApp al 321-481-3015. Nosotros queremos... O sea, se acuerden de nosotros que nos ven.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 Continuamos con más información en enlace noticias y se establecieron acuerdos entre estudiantes y alcaldía para el regreso a clases el próximo lunes 16 de mayo. Avanzan los diálogos con los personeros estudiantiles para retornar a clases la próxima semana, esto en busca de no atrasar el calendario escolar. Al mismo tiempo, se seguirán realizando las mesas técnicas de seguimiento a la ejecución de los compromisos acordados. El próximo viernes se sancionará el Fondo de Infraestructura Educativa con el que se aseguran más de 50 mil millones de pesos para el mejoramiento y adecuación de los colegios oficiales. Esto se hará junto a los líderes estudiantiles con los que se firmará el acta donde quedarán pactados los acuerdos en materia de transporte escolar, infraestructura, garantías, calidad académica, alimentación escolar, bienestar, seguridad, educación rural, becas, entre otros. Prácticamente se ha llegado al acuerdo de que se presenten datos claros y verídicos que podamos confirmar nosotros como institución y el conjunto de, de instituciones que se están presentando a esta problemática en cuanto a transporte, alimentación y los nueve puntos que se han planteado en el pliego de peticiones. En el momento en el que se, en el que se expongan estos datos claros, nosotros llegaremos a un acuerdo para el día lunes llegar a levantar, no a levantar totalmente el paro, sino un cese, pues para también poner de parte de los líderes y que los padres de familia pues empiecen a, a darse cuenta de que hay un avance en la situación. Sí, el día, viernes, el día viernes hay un compromiso con la administración local, el alcalde y el secretario de educación para poder llegar a acuerdos, para levantar un acta y que si el día 25 de mayo no se da un avance significativo en esto, pues se retomen de nuevo las actividades de toma de, de paro estudiantil. El secretario de Educación Omar Prada expresó que hasta el día viernes se estarán trabajando los puntos finales de los acuerdos con el fin de retornar a clases el próximo 16 de mayo. Bueno, dar un parte de tranquilidad a toda la comunidad barranqueña y más a estos padres de familia de estos 41 mil estudiantes que han estado esperando para retornar a, a clases nuevamente. Hemos llegado a un punto de acuerdo con los estudiantes, con los representantes estudiantiles. Son nueve puntos que revisamos, acordamos y que bueno... En estos dos días vamos a trabajar primero en el mejoramiento de la institución, en la limpieza de la misma, en que ellos le informen a sus padres de familia, a sus mismos compañeros estudiantes, cuáles fueron los acuerdos. Y de todos modos, estos temas que ya revisamos para que ellos hagan las revisiones de los puntos y levantar este cese de actividades que hoy mismo se levanta. Ya el lunes retornaremos a clases normales, sin embargo, quiero decirle a toda la comunidad requeña gracias. Gracias por estar muy atento a toda la información que hemos suministrado y brindamos todas las garantías para que este proceso de diálogo se diera de la mejor manera posible. Hubo acuerdos y lógicamente se van a conformar mesas de trabajo en cada una de esas temáticas. Esas mesas de trabajo las vamos a hacer en cada institución educativa. Vamos a conformar equipos de trabajo para impactar en los próximos 15 días esos temas que vamos a manejar con un plan de acción y unas reglas claras a corto mediano y largo plazo. Con esto, la alcaldía distrital busca mejorar las condiciones educativas de las instituciones del distrito, brindando garantías en el regreso a clases. Se levantó el paro que desde hace días se realizaba en el corregimiento del Llanito, Ecopetrol y la alcaldía llegaron a acuerdos con las comunidades. Se levantó el paro que se llevaba a cabo desde hace días en el corregimiento del Llanito, tras diálogos sostenidos con las empresas contratistas, Ecopetrol, la comunidad y la alcaldía distrital. Un tema importante en la reunión fue la responsabilidad social empresarial. Las empresas contratistas del Llanito y la comunidad se han sentado para hablar de responsabilidad social empresarial. Un hito en la relación petrolera que hay en Barranca Bermeja, donde tendremos la primera feria, donde la comunidad expondrá cada uno de los aspectos que se requieren a nivel comunitario. Y también el haber escuchado por parte de las empresas esas necesidades. Este 3 de junio será ese evento histórico que hace mucho más fuerte la relación entre empresas, comunidad y todo lo que necesitamos en Barranca Bermeja para que funcionen las cosas bien. Cuando se dialoga las cosas se resuelven y aquí la alcaldía ha llamado a todas las partes para que de la buena manera, respetuosa como se ha hecho, se pueda seguir trabajando, generando empleo, teniendo este llanito como lo queremos, lleno de obras como estamos haciendo ahorita el acueducto, con el nuevo centro de salud. Julia Celina Díaz, jefe de Entorno Regional Central de Copetrol, aseguró que el diálogo es importante para resolver este tipo de casos. Señaló que en la reunión se informó sobre importantes inversiones para la realización de obras que beneficien a las comunidades. Mire. El diálogo salió triunfando aquí en el corregimiento del Llanito. Eh, realmente eh, nos faltaba informar mucho de las cosas que estamos nosotros desarrollando, que veníamos desarrollando con la alcaldía. Y nosotros como Ecopetrol tenemos entre lo que estamos ejecutando y lo que se está estructurando cerca de 32 mil millones de pesos, prioritariamente en cosas que aquí nos habían pedido desde hacía mucho tiempo atrás. Eh, para vía, para escenario deportivo, para acueducto y para gasificación prioritariamente. Seguimos creyendo en la gente, seguimos creyendo en el diálogo y es lo mejor que podemos nosotros hacer. Gracias a la alcaldía, gracias a la comunidad, realmente logramos seguir construyendo en el Corregimiento del Llanito. Habitantes del Corregimiento del Llanito agradecieron el diálogo y la concertación de temas que llevaron a la solución de sus problemáticas. La verdad que muy contentos. Primero por el apoyo que tuvimos incondicionalmente siempre y permanente del señor alcalde y su gabinete y también muy contentos por la participación que tuvo Ecopetrol hoy y no solamente de Ecopetrol sino todas las empresas que están conviviendo con nosotros aquí en el Corregimiento Liranito y que hacen parte de este, este importante proyecto que es el que tiene Ecopetrol y que está adelantando aquí en la región. La comunidad solo espera que se lleven a cabo cada punto en el que se comprometieron para así tener una mejor calidad de vida en este sector rural de la ciudad. Fueron retirados inmuebles obsoletos en instituciones de la ciudad. Esto es un informe institucional de la alcaldía distrital. Colegios como el Intecoa, Camilo Torres, José Antonio Galán e Industrial fueron las primeras instituciones a las que en el año anterior se les retiraron los bienes inmuebles como pupitres y mesas que estaban en deterioro y que durante años ocasionaban problemas sanitarios y de contaminación visual. Desde el año pasado empezamos inicialmente con el Colegio Intecoa en el mes de agosto, pasamos al Colegio Camilo Torres y posteriormente al Industrial donde realizamos toda la recogida de todos esos bienes en cada una de las sedes de la industrial y posteriormente en el mes de noviembre fuimos también a la institución educativa José Antonio Galeano. Es decir, fueron más de cuatro instituciones educativas que estuvimos visitando y recogiendo todos esos bienes que ya están deteriorados, que ya fueron desechados y fueron transferidos a cada uno de los, de los espacios físicos de la institución LEA así como lo hicimos este día sábado con el Instituto Técnico Superior de Comercio. En este 2022, el compromiso es aún mayor de continuar con la recolección de estos bienes que están en deterioro, ya que es uno de los puntos solicitados por los estudiantes en medio de las mesas de diálogo y negociación que se han adelantado con el gobierno distrital. Eh, de verdad que era un problema sanitario, era un problema de contaminación de todo tipo, inclusive visual, el que teníamos con esta serie de, de seres eh, muebles que, que ya habíamos dado de baja, y lo recibimos con mucho con mucha complacencia, eso era uno de los puntos también que se estaban tratando en la mesa de negociaciones, y para nosotros es importante saber que ya nuestros estudiantes y compañeros docentes y todo el personal administrativo eh, Llega la institución y que ya esos muebles ya fueron retirados el día sábado. En estos días se continuarán con los trabajos de retiro de bienes en desuso en instituciones como el CAS, Instituto Técnico Superior de Comercio, John F. Kennedy, Real de Mares, El Castillo, 26 de Marzo, San Marcos del Llanito, Blanca Durán de Padilla, La Fortuna, Laureles y Pueblo Regado. Es momento de irnos a una nueva pausa, ya regresamos con más información de su interés.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 En nuestra información deportiva aprenda cómo hacer ejercicios desde casa con el preparador físico LAM henry morales hola y más actividad física recuerden que estos ejercicios los puedes hacer allí en tu casa oficina o en el parque para que te entrenes y estés en forma vamos a trabajar hoy los oblicuos directamente la zona lateral y también la parte sacro lumbar que tiene que ver con el cuadrado lumbar ahí en esa partecita así que vamos al ejercicio bien vamos directamente a la posición del ejercicio yo voy a tomar la posición de alineación del cuerpo completamente. Como pueden ver, yo tengo un pie sobre el otro pie. Esta posición es una posición más avanzada. Para las personas que empiezan en este ejercicio, vamos a poner un pie delante, un pie un poquito más atrás. Para que tengamos dos puntos de apoyo y balancear nuestro cuerpo y levantar nuestra cadera. Para activar profundamente la musculatura lateral que está aquí, el oblicuo. Entonces, oblicuo externo, interno y cuadrados lumbares. Levantamos. De la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, el ombligo para adentro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos y vamos para el lado contrario. Allí en casa, en la oficina o en el parque, tú simplemente te das la vuelta. En este caso, yo voy a cambiar. De posición en el plano para poder mostrarles mejor el, el lado contrario. Entonces vamos a la siguiente ejecución en el lado contrario. Aquí se debe trabajar unilateral. 1, 2, 3, 4, digo hacia adentro. 5 6. Vas a sentir cómo se activa aquí la cintura, 8, 9, Descansamos y cambiamos la posición de lado para el lado contrario. Entonces recuerden aquí vamos a hacer trabajo unilateral, cuatro series de 10 por cada lado. En esta actividad es un ejercicio excelente para fortalecer tu contorno abdominal en tus oblicuos. Alianza Petrolera está lista para enfrentar el encuentro frente a millonarios en la última fecha de la clasificación de la Liga Betplay. Alianza Petrolera visita a Millonarios en el Estadio El Campín de Bogotá este sábado 14 de mayo. El partido se jugará a las 6 de la tarde y es válido por la fecha 20 de la Liga Bet Play de Mayor. Estamos pasando por un lindo momento, sabemos que el partido pasado fue un partido difícil, pero sabemos que matemáticamente aún no, todavía no tenemos las posibilidades claras claras sí, de clasificar, pero con la ayuda de Dios vamos a sumar ahí en Bogotá y podernos meternos en la fiesta de los cuadrangulares. Muy bien, muy bien. Eh, siento que, que en lo individual, muy bien, muy contento, logré marcar, logramos sacar la victoria. En lo grupal, pues veo al equipo muy bien anímicamente. Lo, los muchachos están con una alegría inmensa y con las ganas de, de poder regalarle una alegría a esta ciudad. Pues a la afición le quiero, le quiero mandar un mensaje de agradecimiento. Eh, nosotros, todos los partidos siempre contamos con su apoyo, con su... Con su aliento. Luego del triunfo frente a Once Caldas, la máquina amarilla se prepara para ir por la clasificación. Aunque es una plaza complicada por la altura, los aurinegros están concentrados en ganar. Cabe resaltar que una victoria o empate los pone a jugar los cuadrangulares finales. El equipo aurinegro tiene el objetivo de lograr por primera vez clasificarse en dos semestres consecutivos entre los ocho primeros. Bueno, como todos los partidos, siempre salimos a jugar una final. Sabemos que que el día sábado enfrentamos un gran equipo, un equipo que, que tiene una base ya eh, de hace dos años, entonces eh, Dios quiera que sea un bonito espectáculo y bueno, eh, regalarle y cerrar la clasificación de la misma manera allá en Bogotá. No, los compañeros y cuerpo técnico y directivo están eh, muy tranquilos, estamos muy, muy eh, a la expectativa de, de todo lo que nos ha dado, sabemos que hemos venido trabajando con la mayor humildad, por ahí hemos sacado resultados que la gente por ahí no creía o, o las otras personas por ahí no confiaban, pero bueno, esto es el fútbol, cada día que, que, que venimos a trabajar hacemos de la misma manera las cosas y bueno, por ahí se está viendo el fruto de lo que hacemos todos los días. Yo es que era que, como le digo, eh, sigamos unidos, sig sigamos de la misma manera todos luchando por el sueño que queremos. Alianza Petrolera actualmente se ubica en el puesto 7 de la tabla. Hasta la fecha lleva 29 puntos producto de 7 victorias, 8 empates y 4 derrotas en 19 partidos disputados. Avanza en un 70% las obras de adecuación de la cancha de fútbol del barrio La Esperanza. Avanza en un 70% la obra de adecuación de la cancha del barrio La Esperanza. Este escenario deportivo beneficiará a toda la Comuna 5. La mega obra fue aprobada por el anterior director de Inderva y se espera que sea de gran aporte para el balompié del distrito. Para nosotros, esto es una obra que realmente nos enmarca para un bienestar de toda la Comuna 5, no simplemente el barrio La Esperanza. Eh, pues Gracias a los mediadores, cuando en ese tiempo estaba Eduard Arques en Inderva y otras eh, personas que tienen que ver con el deporte aquí en Barranca Bermeja, eh, hicieron posible y con el ingeniero John Blair que se diera esta articulación y digamos esta mega obra, que es la cancha UTS para aquí, para el barrio La Esperanza. Para nosotros es algo muy bonito porque se puede representar en un buen foco para los jóvenes, para los adultos y para un fútbol profesional hasta el momento no está claro quién vaya a administrar la utilización de este escenario deportivo pero la junta de acción comunal pide se tenga en cuenta para que sea un trabajo mancomunado que lleve a cuidar esta obra pues bueno la socialización cuando eso se hizo fue con el antiguo presidente pero bueno pues nosotros no sabemos realmente porque creo que esto lo enmarca es inderma cuando ya termine eh, la obra como tal, ¿cierto? A nosotros todavía no nos han dicho eh, si esto va a quedar, digamos, si lo va a manejar la Junta de Acción Comunal, si lo va a manejar Inderva, o quiénes son los que van a manejar en sí la cancha de, de aquí de La Esperanza. Pero pues nosotros... Eh, yo creo que diríamos que la mejor manera de cómo llegar a tener una implementación mejor para el barrio, para la comunidad, que se haga en articulado INDERBA con la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza. Luz Felina Silva Vadillo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza, expresa que los habitantes del barrio se sienten muy contentos con la adecuación de la cancha, que por años fue de tierra y piedras pues es algo muy bonito porque creo que es la primera cancha que va a quedar eh, digamos, con un funcionamiento para una talla no simplemente barrial sino nacional y pueden venir equipos de otros lados a hacer una buena participación acá. Se espera que la obra sea entregada en el mes de julio que es la fecha asignada en el contrato. Y en otras noticias, Ronald Chinchilla Vélez, comunicador y divulgador de la astronomía, hace la invitación a la comunidad a disfrutar del eclipse lunar del próximo domingo. Los amantes de los fenómenos astronómicos podrán contemplar el primer eclipse lunar del año que tendrá lugar entre la noche del 15 de mayo y el amanecer del día 16, coincidiendo con la impactante luna roja, también llamada luna de sangre, que forma parte de los nueve eventos astronómicos del 2022 que se podrán apreciar en América Latina y el Caribe. Bueno, vamos a tener la oportunidad de apreciar un eclipse total de luna este domingo 15 de mayo a partir de las 8 y 30 de la noche. Este fenómeno se va a poder observar en todo Colombia. Sucede cuando la luna al revolucionar alrededor de la tierra, quedan alineados el sol, la tierra y la luna y la tierra bloquea la luz que se proyecta del sol en la luna, entonces la luna queda inmersa en un cono de sombra y se torna esos colores característicos como rojos anaranjados, lo que comúnmente llaman la luna de sangre, es un fenómeno muy bonito y que lo podemos apreciar en plenitud sin ningún tipo de protección. Ronald Chinchilla Vélez, comunicador y divulgador de la astronomía, expresa que con el grupo de observadores del distrito Carl Sagan se darán cita con sus telescopios en el Parque Ecológico del Barrio del Cincuentenario desde las 7 de la noche para apreciar este fenómeno natural. Bueno, los eclipses en el año hay en promedio 7 eclipses, unos... Tres o cuatro de sol y unos tres o cuatro de luna. Simplemente que en ocasiones la sombra, en el caso del sol, eh, queda por fuera de la tierra. Entonces lo podemos ver como un eclipse simplemente parcial. Pero los de luna sí tienen esas características que los podemos ver en todo, digamos como en todo un continente. Entonces este domingo, precisamente 15 de mayo, vamos a tener la oportunidad de ver uno. ¿De dónde lo vamos a observar nosotros? En el barrio Los Pinos. Vamos a buscar allí varios telescopios de la agrupación Carzaga para que los niños, los jóvenes en familia puedan apreciar este maravilloso fenómeno celeste. Asimismo, este comunicador y divulgador de la astronomía extiende la invitación a toda la comunidad del distrito, amantes y no amantes de la astronomía, a apreciar este eclipse lunar, que será el último del año 2022 que se pueda observar en Colombia. Eh, desde las 7 de la noche vamos a ubicar telescopios, proyector, computador, toda una serie de cosas para poder explicar el fenómeno. Vamos a estar desde las 7 de la noche en el parque ecológico del barrio cincuentenario allí el evento es totalmente gratis, libre, simplemente tener el interés de querer aprender sobre este fenómeno celeste. Lo invito a toda la comunidad de Barranca Bermeja, niños, niñas, jóvenes, adultos, abuelitos, todo esto es en familia, a que nos acompañen para presenciar este fenómeno y así continuar divulgando la astronomía en Barranca Bermeja. Según un mapa compartido por la NASA, el eclipse será totalmente visible en América Latina, el Caribe y parte oriental de la América del Norte.